la segunda mesa relacionada con las estrategias Open Data. ¿Sí? Venga, empezamos. Bueno, primero de todo, eh, agradecer a la organización pues, eh, el confiar en nosotros en, para realizar esta, esta, esta mesa relacionada, como os comentaba, acerca de la estrategia de Open, de open Data. Para quien no me conozca, soy Margarriga. Eh, tengo placer de ser moderador de esta mesa y, y de acompañar a esta gente tan interesante que hay a mi lado. La verdad es que cuando me pidieron organizar esta Mesa, moderar esta mesa, no tenía muy claro cómo organizarla. Y de hecho, aún no lo tengo muy claro. ¿Vale? Porque estrategias Open Data incluye muchísimas cosas. Sin embargo, y para empezar a focalizar un poco el debate, me gustaría comentaros mi experiencia, y en este caso también la de Serafín, que tuvimos la pasada en Bruselas, en la Asamblea de la Agenda Digital Europea. Eh, en dicha asamblea eh, era el colofón de un interesante debate online donde muchos de los presentes participasteis acerca de cómo debería ser la agenda digital europea con respecto a la gestión de datos, y ello incluye Open Data, pero incluye muchísimas más cosas. ¿Vale? Ahora no, Tampoco tenemos mucho tiempo ahora para, defin, para explicar con, con detalle todo lo que se debatió en Bruselas, pero simplemente mencionaros dos cosas. La primera es la importancia de los datos. Eh, nuestra comisaria de la Agenda Digital, la señora Nili Cruz, eh, nos volvió a recordar que los datos son la materia prima de esta nueva Sociedad de la Información que de hecho algunos eh, bautizamos como Sociedad de los Datos. Todo lo que hacemos, todo está relacionado con datos. En el fondo, muchas de nuestras empresas, o de empresas, muchas de las empresas más conocidas, son empresas de datos. Gestionan datos como si gestionan eh, como riqueza. Y como, os comentaba antes, como comentaba, se ha comentado antes, en la primera sesión, hay disciplinas, hay muchas disciplinas que están modificándose muchísimo. Gracias a la gestión de datos, eh, se ha comido el tema del periodismo de datos, pero también está todo el tema de eh, gestión masiva de datos con el tema del Big Data o la visualización de datos o otros, uh, otras disciplinas. La segunda cosa que os quería comentar derivada de esta, uh, de esta Asamblea en Europa acerca de la agenda digital es, y a pesar de lo que se ha dicho en la primera mesa, el buen nivel... ...que hay en apertura de datos en España. Creo que antes algunos han sido demasiado catastrofistas. Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar. Pero visto lo visto y comparándonos con otros países de Europa... ...pues tampoco estamos tan mal. Por ejemplo, algunas iniciativas surgidas aquí en España... ...tuvieron un cálido recibimiento en Europa... Por ejemplo, está el tema del decálogo que hicimos en diferentes organizaciones eh, públicas y, y, y privadas acerca de qué que debe cumplir toda organización que quiera abrir los datos. Es un decálogo nacido del grupo del que aún no tiene un nombre claro, pero que yo personalmente prefiero definir como el Grupo de Zaragoza porque fue el, la ciudad donde nos reunimos por primera vez. Otra iniciativa que caló también en Europa fue la iniciada por activistas, entre los cuales me incluyo, de movilizarnos para que haya unas condiciones de reutilización únicas para todo portal Open Data a nivel europeo. Actualmente tenemos más de 50 portales Open Data en Europa, unos 15 más o menos en España, de los cuales, eh, más o menos cada uno tiene unas condiciones de reutilización diferentes del otro. Con lo cual, hacer una aplicación que se nutra de diferentes datos, de diferentes administraciones, es francamente complejo. En algunos casos, imposible. Fue emocionante, personalmente, escuchar en el Parlamento Europeo cómo una iniciativa surgida de activistas españoles se comentaba ahí en el Parlamento Europeo. Incluso eh, Serafín nos comentará eh, otra interesante iniciativa que abre el abanico de lo que se entiende por Open Data, que también eh, consiguió arrancar un cálido eh, y espontáneo aplauso de los presentes allí en, en el taller sobre datos en Bruselas. Resumiendo, estamos en la sociedad del dato. Los datos son riqueza. Consecuentemente, abrir los datos significa repartir riqueza. Y ello entronca en lo que se ha comentado antes eh, acerca de si los datos, abrir los datos genera o no genera empleo. Por supuesto que genera empleo. Y España, aunque nos queda mucho por mejorar, tampoco estamos tan mal. Y a partir de aquí hablaremos de qué estrategias tenemos que seguir para ir más allá de lo que estamos ahora. Estamos hablando de estrategias desde el lado de la oferta, cómo abrir más datos. Estrategias desde el lado de la demanda, cómo fomentar que estos datos realmente se utilicen y estrategias en el ámbito de la sensibilización, de la divulgación. Cómo, cómo, ¿Qué tenemos que hacer para que la sociedad se dé cuenta de la importancia de los datos? A partir de aquí, eh, ahora cada ponente dará una breve eh, descripción o, bueno, o ponencia acerca de su caso y después espero vuestras preguntas y, y si no ya las preguntaré yo en, eh, para empezar Seafín Olkoz director de informática de las organizaciones del, del gobierno vasco eh, os presentará lo que os comentaba ahora de eh, ampliar lo que, se, lo que con, conocemos tradicionalmente como Open Data gracias muchas gracias Marc bueno, muchas gracias a todos y especialmente a la organización por, por darme la oportunidad de presentaros algo que parece un poco como, como que todavía no encaja muy bien en esta sesión, pero que, es que espero que en el futuro acabe acabando. Evidentemente, en Gobierno vasco tenemos una estrategia de Open Data mucho más importante y mucho más centrada con las líneas tradicionales que están viendo hoy aquí y, para esto, pues mi compañero Alberto Ortiz, que está en la sala, eh, os podrá aclarar cualquier duda y entrar realmente en la estrategia de Open Data como hasta ahora la, la veníamos conociendo. Yo quería centrarme en, en un trabajo que estamos preparando en Gobierno vasco, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y también con el apoyo de Cenatic, ...para eh, publicar el código fuente de las aplicaciones de las administraciones públicas... ...y además liberarlas como, como Open Data, utilizando el mecanismo como de Open Data... ...dado que para las administraciones públicas el desarrollo no es lo más importante... ...normalmente los desarrollos se subcontratan y lo que nos interesa es poder reutilizar. Estamos acabando el, el, la finalización del proceso de tramitación de un decreto... ...que va precisamente sobre apertura y reutilización de aplicaciones como Open Data... Y eh, me consta que en el Ministerio eh, de Hacienda y Administraciones Públicas pues, también están preparando un real decreto a partir del, del resultante de, de nuestro proyecto. Sin más preámbulo, eh, comentaros que hemos definido un proceso en el que empezamos a, a fijar lo que son las condiciones de reutilización… Y esto también eh, tuve la oportunidad de presentarlo en Bruselas a, al grupo de, de al responsable de, de la Dirección General de, de Interoperabilidad de la Comisión Europea y al grupo de JoinUp y de W3C y les gustó mucho porque lo que pretendemos es que cuando alguien tenga que hacer una aplicación informática primero tenga que consultar un directo de fuentes abiertas donde estarán las aplicaciones publicadas eh, como Open Data, ya digo, utilizando el mismo mecanismo y bajo licencia de UPL. Este... Este directorio de fuentes abiertas está conectado al Centro de Transferencia de Tecnología, que hoy en día ya tiene parte de bastantes fuentes procedentes de la, de la Administración General del Estado, principal, principalmente. Eh, será obligatorio eh, hacer una consulta y ver si se puede reutilizar algo. En el caso de que se pueda reutilizar, pues fantástico, y en el caso de que no se pueda reutilizar, se tendrá que publicar, y aquí hago énfasis en publicar de cara a los ciudadanos, en el mismo directorio, un informe diciendo por qué no se puede reutilizar, por qué no exista y por qué me cuesta más el, el pan que las tortas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este informe quedará, quedará patente… Eh, y dará paso al proceso de desarrollo de, o del mantenimiento de una aplicación existente. Para esto, se tendrá que liberar también información acerca de la descripción funcional, la arquitectura de los componentes. También se liberará el, la planificación, el scheduling que tendrán los hitos o los de entregables, eh, además, valorados, porque luego siempre hablamos de la reutilización y, como no valoramos lo que reutilizamos, pues luego es difícil hacer estimaciones de lo reutilizado. Si ya tenemos los hitos mmm, previamente valorados, pues esto luego ayudará a hacer estimaciones económicas. La planificación también ayudará para que los que están interesados en lo que se está desarrollando sepan cuándo van a estar disponibles determinados entregables o ponerse en contacto con otras partes de las Administraciones públicas, que los que estéis aquí y conozcáis cómo funcionan, pues somos como hitos. Islas, ¿No? eh, Alguien definió que éramos como un archipiélago, cada uno con sus presupuestos, cada uno con sus objetivos, cada uno con su conocimiento mirando hacia el ombligo y no sabiendo lo que hacen el resto y puede que al otro lado del pasillo estén haciendo la misma aplicación o muy parecida y no hay manera de compartir, pero no por mala fe, es que ni siquiera se sabe qué es lo que tiene el de al lado, ¿no? Y no digo ya entre otras administraciones. Y luego también va a ser muy importante… Eh, tener que liberar un documento hablando de las dependencias de terceros. Cuando la Administración pública desarrolle una aplicación que tenga dependencias de terceros, tendrá que decir de quiénes va a depender o si es un mantenimiento de quiénes depende, tendrá que hacer el análisis de las dependencias que tiene y lo que en el futuro le costará quitárselas si algún día se las quiere quitar, más que nada porque está eh, pues poniéndole una carga a la Administración y es bueno saber cómo manejar esta carga. Esta información, como ya digo, se debería publicar, bueno, perdón, se debe publicar en el directorio de fuentes abiertas. Para eso tendremos que extender eh, los, los metadatos de DCAT, que es el estándar con el que hoy en día del w 3 se están publicando eh, las, eh, los catálogos de, de, de Open Data. Y estamos hablando con la gente de JoinUp para ver si también lo podemos hacer que, que sea compatible con ellos. Evidentemente, siempre nos quedará el resquicio de, por motivos de seguridad, no todo será publicable, ni por motivos de una colaboración público-privada habrá negocios que, si al al traste, si no todo se fuese abierto. Entonces, se podrán cerrar determinadas informaciones, como, como ya veréis, cuando acabe publicándose el decreto, esperamos que sea o en el mes de julio o, si no llegamos antes del verano, pues para septiembre. ¿no? Y saldrá entonces lo que sería la licitación de los contratos y con de acuerdo a esa planificación se irán obteniendo los, los resultados que a su vez con su documentación pues irán pasando por este filtro de uso de colaboración público privada acabarán llegando a ese directorio de fuentes abiertas. Y ese es el objetivo. Eh, se va a producir un doble bucle, es un círculo virtuoso o un doble círculo virtuoso eh, en el que podéis ver que las, eh, las administraciones públicas se van a beneficiar de compartir los resultados generados por ellas mismas y por otras administraciones. Se va a fomentar la competencia entre los proveedores de servicios y desarrollos para las administraciones públicas, pero también, a partir de ahí, con licencia de UPL, se podrán desarrollar productos y servicios al sector privado, que a su vez eh, también podrán acabar generando un código que puede ser reutilizado o unas funciones podrán ser reutilizadas por la función pública, con lo cual es un doble bucle que se retroalimenta. Y lo que es muy importante es que no estamos hablando en el caso de, de liberar código de software libre, no estamos hablando de un código que ha hecho un friki a las cuatro de la mañana pues porque es súper inteligente y tenía insomnio y que no sabemos cómo se va a mantener ni qué se va a hacer con ello. Estamos hablando de liberar aplicaciones que están funcionando dando servicio, que están probadas y todo el mundo sabe, el que trabaja en software sabe lo que cuesta probar que una funcionalidad funciona, valga, valga la redundancia, ¿no? Eh, no estamos, a, estamos proponiendo un cambio, una reforma estructural. En el fondo esto es de lo que trata. Y siento no estar en la moda de los recortes, pero estamos yendo por otro camino. Contribuimos a un cambio del modelo productivo de, de la economía. ¿En qué consiste? Consiste en que nuestro gasto corriente, que tenemos que hacer un gasto en el día a día para operar, es un OPEX. De alguna manera, es como si no en dinero, no en cash, vamos a liberar, ...una fuente de financiación que va a ir destinado al sector TIC. Vamos a liberar medios productivos valorados en lo que nos han costado realizarlos. Y eso nos va a beneficiar, en, como decía, en ahorro de costes y en, y en facilitar la cooperación entre Administraciones públicas... ...pero también va a facilitar que el sector TIC pueda crear nuevos productos, nuevos servicios y, por tanto, creará empleo. Eh, además, tiene un efecto multiplicador... Porque, bueno, pues cada vez que se reutilice uno de esos componentes o aplicaciones, pues es como las piezas de Lego, de la construcción, pues eh, generarán más medios de producción y el, el efecto es beneficioso. Y como me estoy pasando del tiempo, simplemente con esto enlazo con el efecto multiplicador y el interés que tenemos, como ya ha comentado Marc, el éxito que tuvimos con la presentación en la eh, Asamblea de la Agenda Digital y el interés de de inventar la estandarización para, para fomentar también, facilitar la, la interoperabilidad. Y con esto, eh, muchas gracias. Gracias, Serafín. Eh, ciertamente, eh, habéis ampliado el, la definición de lo que conocemos como Open Data desde, desde el punto de vista tradicional. Ahora es el, eh, el, tiempo, el, el turno de de Alberto González, jefe de Servicios Estadísticos del Gobierno de Canarias. Tú mismo. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Eh, por nuestra parte intentaremos eh, hacer un pequeño esbozo de estrategias que se pueden aplicar dentro del mundo de la estadística como uno de los canales o, do, o uno de los pedores importantes de información estadística y de Open Data en, en España. ¿no? Eh, si logro hacerme con la idea de esto. En primer lugar, pues creo que es importante definir qué es eh, una oficina central de estadística. Muchas veces nos desconocen y desconocen la labor que, re que realizamos. Eh, a mí me gusta definir nuestras oficinas como oh, eh, fábricas de datos. Llevamos en algunos casos, como al más de 45 años trabajando en la producción de información, información que tiene sus orígenes, eh, información que conseguimos mediante expuestas a personas, a hogares, a empresas, e incluso con reutilización de la información del propio sector público, reutilizando registros administrativos. ¿no? Esa información nosotros la tratamos dentro de un proceso de industrialización, y eso es muy importante de nuestra perspectiva. Vivimos en centros de trabajo que necesitan tener una calendarización, es obligatorio tener una fecha de publicación, por lo tanto la sistematiza sistematización de la producción de la información en las oficinas de estadísticas es clave y en ese sentido la industrialización es clave eh, y después hay tres elementos más que eh, suman lo que yo llamo las cuatro i eh, ...de una oficina de estadística, ¿no? El tema de la independencia es importante que las oficinas de estadística... ...sean independientes, es importante trabajar la credibilidad... ...no solo es importante tener datos, sino que la ciudadanía... ...y las empresas entiendan que ese dato es fiable y que es independiente... ...que no está al servicio de los intereses políticos, eso es fundamental y clave... ...y después dos elementos también importantes dentro de, de las oficinas... es la, ...el trabajo en investigación... ...en métodos de eficiencia productiva, entre otras cosas... no, ...en saber hacer las cosas bien... ...en hacer, saber hacer las cosas de forma más productiva... ...y toda la parte de innovación en productos... ...en tecnologías, en procedimientos. Entonces, con todo eso, nosotros trabajamos... ...y, produc y producimos una serie de productos... ...que en este momento, o clásicamente han sido datos... ...pero también cada vez son metadatos... Eh, de, ...con diferentes niveles de agregación. ¿no? También es importante... Eh, dejar claro no sé si esto va bien vale eh, dejar claro que no todos los datos son iguales dentro de una oficina de estadística eh, poder decirlo así vivimos en una pirámide de datos eh, que son importantes para para la ciudadanía y creo que también es importante que, que la gente sepa y que reconozca las diferentes tipologías por una parte toda la parte de infraestructura estadística, que si bien, como pongo ahí, es de carácter no público, según la legislación, eh, sí que es de carácter bastante interesante para su reutilización. Estoy hablando de cartografías de uso estadístico. Antes volcaron información sobre secciones electorales, que las hace el INE en su momento con, en cooperación con el Instituto de Estadística Autonómico, callejeros, directorios de empresas, eh, nomenclaturas y códigos que permiten normalizar mucha información. Esa información que por legislación no es obligatorio publicar, porque si algo nos diferencia a las oficinas estadísticas es que las leyes estadísticas, tanto la estatal como las autonómicas, eh, nos dicen que toda nuestra información estadística debe ser pública, o sea, el principio de publicidad es clave en la producción de estadística. Eh, la ley, las leyes sí que excluyen tanto la infraestructura como lo que nosotros llamamos los microdatos, por decirlo así, son los ficheros de datos resultantes de la producción estadística, los ficheros de datos base, a partir de los cuales construimos eh, lo que generalmente se puede consultar en la, en la web, que son los ficheros de macrodatos. A partir de los ficheros de macrodatos, desde este corte, los datos ya son públicos eh, y no hay ningún tipo de restricción. Y a partir de los ficheros de macrodatos, eh, nosotros consideramos que hay un nivel superior, que es el que realmente al final le interesa a muchos ciudadanos y a muchas empresas, que es el nivel de información. O sea, a mí no me interesa un dataset como ciudadano, eh, a mí no me interesa el dataset del IPC, a mí me interesa cuánto ha sido el IPC y si ha subido o no ha subido, no para actualizar mi renta, por ejemplo. no Es el nivel cúspide. Y generalmente, por eso puse ahí cada oveja con su pareja, hacíamos a... ...cada tipología de fichero de datos... ...unos usuarios potenciales... ...al de microdatos y al de infraestructura... ...los hemos asociar a gente vinculada a la IMAX de MAGIN... Eh, ...que a su vez suelen ser in infomediarios de los analistas... Eh, ...al fichero de microdatos los hemos asociar a los analistas... Eh, ...entendiendo analistas, analistas de datos que pueden estar en empresas... ...que pueden estar en la propia administración pública... ...y que realmente también son infomediarios de los ciudadanos, ¿no? O sea, construyen información para los ciudadanos. Y al final en, en, en la cúspide tenemos... ...en la cúspide no, en la base tenemos de los usuarios tenemos a los ciudadanos. Y esta pirámide invertida tiene cierto sentido... ...en el sentido de que en, en las bases está el mayor volumen de información pero en, contra, en la parte de usuarios posiblemente el menor volumen, menor volumen de usuario. ¿no? Por eso esa, esa idea de, de pirámide invertida. ¿no? Y últimamente, en los últimos años, al negocio este de los datos se le está asociando o le estamos asociando el negocio de los metadatos, tanto en la parte de los datos como en el negocio de los metadatos, tanto eh, también en la parte de los usuarios. ¿no? Es importante no solo metadocumentar, nuestros datos sino también metadocumentar el uso que hacen los usuarios de nuestros metadatos ¿no? en ese sentido nosotros eh, tenemos un, un plantel de 80 metadatos documentales que metadocumenta tanto eh, datos como, me, da, como, como usuarios ¿no? con la idea de a su vez también poder hacer análisis de uso, ¿no? de qué usuarios usan qué, qué datos pues partiendo de esa pirámide el planteamiento o una posible estrategia que nosotros realizamos es eh, la posibilidad de, por una parte, abrir al público no solo la parte de los macrodatos y de la información, sino toda la parte de los microdatos y de la infraestructura. ¿no? Para eso es importante metadocumentar, metadocumentar mmm, estructuralmente los datos, pero también referencialmente. Eso está en el Código de Buenas Prácticas de la Estadística Europea, el principio número 15. Hay que metadocumentar. Eh, ...lo que producimos con una serie de estándares... ...ahí les pongo en una columna posibles estándares que se pueden utilizar... ...o que nosotros tenemos en, en nuestra lista de, de usos... ...con una serie de servicios que se pueden usar... Y también, eh, para ponerles ejemplos, no estamos hablando de ciencia ficción, sino que ya en muchas de estas cuestiones ya hay mmm, buenas prácticas y ya se están realizando trabajos por parte del de Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de Estadística de Cataluña o nosotros mismos. ¿no? Eh, pues, tengo que cortar para hacer y entonces pues después podemos preguntar si quieren. ¿vale? Gracias. Uh, me quedo con el detalle este de que los departamentos estadísticos sois... ...una fábrica de datos. Es una buena, bonita forma de ver el departamento de estadístico. Ahora es el turno de María Jesús Fernández, responsable de la oficina de gestión de la web del Ayuntamiento de Zaragoza. María Jesús. Sí, perdona. Hola, buenos días. Eh, mi presentación es un poco a describir algunas de las actuaciones que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento de Zaragoza para favorecer el acceso y el uso de los conjuntos de datos que estamos publicando en la sede electrónica a la ciudadanía. Eh, en primer lugar, eh, nos hemos dado cuenta, como ha salido en la mesa anterior, que era necesario eh, desarrollar herramientas, APIs, potenciar y realizar, o era necesario dar servicios para que la ciudadanía pudiera acceder a los conjuntos de datos, datos que se están generando en tiempo real, que los pudiera eh, combinar y que los pudiera usar. Ah, perdonar, perdonar. Eh, subir a la primera página del Ayuntamiento de Zaragoza conjuntos de datos abiertos que sean útiles y fáciles de usar y utilizar por la ciudadanía. En este aspecto también un, el buscador facetado que te facilita en buscar aquel conjunto de datos que necesitas y descargarlo en los formatos que te interesan. Y también desde la primera página poner eh, una etiqueta que es eh, ¿Quieres publicar tu conjunto de datos en, en el mapa de la ciudad? En, en el mapa de activos de la ciudad, sí. Envíanos tus, tu conjunto de datos y juntos lo trabajaremos para publicarlo. Para que sea un sitio donde se publiquen datos del ayuntamiento, pero también otros conjuntos de otras instituciones o empresa privada, etcétera, etcétera, que pueda interesar a la ciudadanía o a todo lo que es en la línea de que nosotros vamos, asociamos a datos abiertos, transparencia, participación, reutilización, etcétera. En este tema también nos dimos cuenta que era muy importante el marco legal que favorezca el uso y el consumo de esos conjuntos, de, el uso y, la, y el acceso de esos conjuntos de datos. Entonces, estamos trabajando en una ordenanza de transparencia y libre acceso a los datos públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, que se va a presentar ahora a mediados de julio, y siguiendo un poco la línea del Gobierno vasco, a consulta ciudadana para que puedan realizar sus propuestas. Esta ordenanza se, basa, se articula en torno a tres ejes, transparencia, acceso a los expedientes y a la reutilización. Y otra de las actuaciones que nos parece importante en el tema de acercar los conjuntos de datos a la ciudadanía es que, ...hay que formar, hay que sensibilizar... ...sobre que tienen derechos a unos datos de calidad... ...que tienen derechos a unos datos públicos de calidad. Entonces, tenemos el proyecto Conocer, Mejorar mi Barrio... ...en dos escenarios, uno en la red de bibliotecas públicas... ...y otro en escolares de tercer ciclo de educación primaria... ...y en el primero y segundo ciclo de educación secundaria. Y nuestro objetivo es decirles qué es un dato de calidad cómo discernir un dato que lo es o no lo es, enseñarles a combinar datos, por lo tanto se han desarrollado herramientas para que ellos puedan generar, conocer, puedan generar un mapa temático en base a un mejor conocimiento de su barrio, con recursos municipales o no municipales, y también fomentar lo que sería la participación, facilitando que puedan emitir sus quejas y sugerencias. Nos parece que es muy importante formar, educar, sensibilizar en el tema de que tenemos derecho a uno, al acceso a unos datos públicos de calidad. Y yo ya dejo el tiempo al debate. Gracias por tu concreción. Me quedo con la última frase que ella de tenemos todos derecho a acceder a datos de calidad. Por desgracia no es muy habitual eso. Uh, Ahora es el turno de María José García, director del área de modernización de las administraciones públicas de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, de la Junta. María José. Bueno, muchas gracias, María. Activa. activa. Sí, eh, muchas gracias, Teresia. Eh, el objeto de, bueno, lo que quería contaros hoy es un poco eh, contaros en qué situación estamos o cómo estamos eh, desde la Administración Pública de Galicia en este contexto del Open Data. Somos probablemente la última o una de las últimas comunidades que nos hemos eh, incorporado a esta, a esta línea imparable de apertura de datos y de hacer efectiva esta obligación de la apertura de datos. Nuestro proceso es incipiente, por tanto, es imperfecto, pero eh, sí que para nosotros es importante estar en esta línea de trabajo y por eso también es importante para nosotros contaros cómo estamos. Quería contextualizarlo, en, fundamentalmente quería contextualizarlo. El, nuestra, la línea de apertura de datos la encuadramos dentro de un conjunto general de actuaciones que van orientados a eh, fomentar eh, la reutilización por parte de ciudadanos, empresas, pero también de la propia Administración Pública, de los propios órganos internos de la Administración Pública, y también enmarcado en líneas de promoción de, la, eh, de los canales de comunicación a través de Internet, del diálogo de la ciudad, con la ciudadanía, de la transparencia, etc. La Administración Pública eh, gallega, como todas las demás, es muy compleja, tiene un conjunto muy alto de consellerías, de departamentos, cada uno con sus iniciativas y sus negocios. Para nosotros era fundamental... Que todas estas estrategias de apertura de datos, de presencia en internet, de canales de comunicación con los ciudadanos fueran de carácter transversal y homogéneo. Cuando abrimos datos, eh, tiene que ser mm, in, eh, transparente para el ciudadano de qué departamento provienen o tiene que ser transparente para el ciudadano cómo se generan esas, esos datos. Todo este eje transversal eh, se articuló, para nosotros es muy importante también tener un compromiso, un compromiso institucional en estas líneas de actuación. Se articuló en un decreto que se publicó a finales del año pasado, por el que se regula la presencia de la Administración Pública y del sector público autonómico de Galicia en Internet, en el que se habla de criterios comunes, criterios homogéneos de presencia, de canalización hacia el ciudadano, se elaboran, se inventariaron eh, los portales y todas las iniciativas que en esta temática estaban dentro de nuestra Administración, eh, porque lo importante para empezar a avanzar también es saber de dónde partimos y qué tenemos. La Administración Pública ya publicaba, valga la redundancia, mucha información en Internet, pero no la teníamos del todo conocida, ordenada y estructurada. Eh, la iniciativa concreta de apertura de datos, que se llama en nuestro caso Abertos, eh, fue aprobada en el Consejo de la Junta de este mes de febrero y se materializó en la puesta eh, de, la prim de la primera versión, digamos, del portal eh, Abertos en este mes de marzo. Bueno, el eje de actuación de esta iniciativa es, como entiendo, la mayor parte de las iniciativas de desarrollo de Open Data. Por una parte, la creación de un catálogo de conjuntos de datos, la identificación de un catálogo de conjuntos de datos, el desarrollo de las infraestructuras para la publicación, el portal, el sistema de catalogación y de soporte semántico y las actividades de difusión, promoción, de, tanto de difusión interna dentro de la Administración como promoción y uso del aprovechamiento. Lo cierto es que para arrancar esta iniciativa, como le decía al principio, para nosotros en este, en este tipo de proyecto, a diferencia de otros, era más importante estar que estar muy bien desde el principio. Entonces, eh, para identificar un conjunto de datos con los que partimos, nos alineamos con, las, eh, con los departamentos que más eh, tradición o más experiencia tienen en este concepto de la apertura y de la reutilización de información. En esta fase inicial hemos trabajado fundamentalmente con el Instituto de Estudios del Territorio, que se encarga de coordinar toda la iniciativa ...todas las iniciativas de información georreferenciada... ...o que el Instituto Gallego de Estadística... ...o incluso con eh, Meteo Galicia... ...que son grandes proveedores y generadores históricos de información. Adicionalmente hemos estado trabajando en este primer conjunto... ...este primer inventario de conjunto de datos en abrir eh, información, la información más de estructura administrativa. La publicación de la Guía de Procedimientos y, y Servicios recientemente o está, estos días está trabajando en la apertura de la, de la Plataforma de Contratos de Galicia o en breve eh, el propio boletín oficial del... De, oh, perdón, el Diario Oficial de Galicia, no el BOE... Eh, Sí que es cierto y debo dejarlo claro que en este primer momento, como insisto, nos hemos centrado más en estar que en estar bien y lo cierto es que hay conjuntos de datos, hay algunos datasets que no podemos considerar Open Data. No son aproximadamente Open Data, no lo son. Hay PDFs, hay otro tipo de formatos junto con datos abiertos, pero eh, entendíamos que... Eh, esta, el incorporar este tipo de información o este tipo de conjunto de datos a nosotros nos permitía, dentro de la propia Administración, actuar como efecto tractor para ir tirando de los departamentos hasta, hacia esta iniciativa. Entendemos que eh, nuestra progresión dentro del proyecto Open Data está en lo que aparece aquí abajo. Nosotros estamos todavía en la parte de generación de oferta e incluso todavía de concienciación interna de, que, eh, de avanzar en esta línea. Nuestra siguiente fase será trabajar en una mejora de la calidad de datos, en los aspectos de, de usabilidad, de utilidad, los datos que realmente sean útiles y efectivamente de calidad, y avanzar en la mejora del soporte semántico de, de esta plataforma de datos. De forma paralela, no sabría decir si antes o después, tenemos que trabajar con el sector infomediario, con el sector TIC, en la generación de demanda. En la generación de demanda que nos permita realmente alcanzar mejores niveles de, de calidad de datos en cuanto a su utilidad. Y el objetivo final, y aún saltándome muchos pasos, sería que esta… Eh, este concepto open, open data, open lo que sea, reutilización, quede imbuido en la cultura de la organización. De la misma manera que decimos que eh, la administración electrónica en algún momento debe dejar de tener el apellido electrónica y ser solo administración, porque ya será lo natural, eh, lo bueno sería que en un momento, en años venideros, pues a lo mejor ya no sean necesarias jornadas de, de este tipo de difusión. Por último, eh, no, bueno, no tenemos tiempo para entrar en detalle. Bueno, no va. ¿Perdón? Ah. ah, vale. Por último, quería mencionar también que, eh, además de esa línea de ordenación, de la presencia de, de la administración en Internet, de los canales de participación, de la apertura de datos, toda esta, eje, toda esta actividad la encuadramos dentro de... Eh, la Estrategia General de Desarrollo de las TIC en la Administración Pública de Galicia y en su impacto en la sociedad. Eh, igual que se está trabajando ahora en la Agenda Digital Española, nosotros publicamos el año pasado la Agenda Digital de Galicia, se llama 2014.gal, que tiene siete ejes de trabajo y quería mencionar solo tres que están directamente eh, implicados con el ámbito del Open Data y que coinciden con algunos temas que hemos ya comentado en la mesa anterior o incluso que se acaban de mencionar ahora mismo. Obviamente, el plan de desarrollo de la Administración electrónica es eh, algo que debe eh, consolidar o apoyar, eh, sin ninguna duda, toda la apertura de información administrativa hacia el ciudadano, avanzar en la línea paralela de la interoperabilidad para el ejercicio de los derechos del ciudadano, otro eje importante es eh, lo que nosotros hemos llamado el plan FLOS, el plan de promoción de desarrollo del software libre, en una línea muy similar a lo que ha presentado ahora mismo Euskadi. Y, por último, también uno de los ejes de la agenda es fortalecer la competitividad del sector TIC. Y, como ya se ha mencionado también, en la, en la mesa anterior, Open Data, yo ahora mismo no sabría decir si está generando eh, puestos de trabajo si está generando riqueza en el sector, pero sí lo va a hacer en tiempos venideros sin ninguna duda. El último informe del Observatorio de la Sociedad de la Información eh, de Galicia, publicado hace un, hace un mes o hace un par de meses aproximadamente… Eh, nos decía que el, durante el último ejercicio, de la, en el periodo 2010-2011, el incremento de las empresas del sector TIC en Galicia, me estoy centrando en este contexto eh, territorial, fue de un 7,4%, lo cual en este contexto es un número alto. Y en el contexto de la, del negocio, del sector del conocimiento… El 49% de los empleos eh, suponen aproximadamente el total, unos 35.000 empleos. El 49% de los empleos proceden del sector TIC, pero el 19% proceden del sector de contenidos y medios de información. En estos sectores, no solo en el de contenidos digitales, coincido en algo que se comentaba en el, en el debate anterior, sino también en el propio sector TIC, la apertura de datos eh, va a generar indudablemente beneficios. No. Gracias. Felicidades por vuestra iniciativa. Uh, te puedo asegurar que no, no sois la última comunidad autónoma. Ya me gustaría, pero no, no es el caso. Uh, y ahora es el, turno, el último turno de Roberto Santos, responsable de marketing del sector público de Telefónica de Grandes Clientes. Roberto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar... Eh, declarar que me acabo de hacer súper fan de Serafín y, en segundo lugar, darle las gracias a la organización por contar con nosotros para estar aquí. Bueno, eh, yo trabajo en telefónica, no en la telefónica, quiero decir que no me dedico al mundo de las telecomunicaciones sino que me dedico al mundo de las TI, que somos una pequeña parte dentro de la compañía pero que tenemos una facturación muy importante. ¿no? Esto... Eh, lo digo por si a alguno no le funciona el teléfono y tal. No sé yo de esto. Bueno, yo, eh, yo quería contaros un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo para, para ayudar a los clientes a llevar a cabo esta estrategia de, de Open Data ¿no? y, y, en definitiva, de transparencia. ¿no? Yo he dividido el plan este que, que estamos ejecutando en algunos sitios en tres fases pero básicamente eh, este plan obedece a cómo se funciona en el mundo del software libre y de ahí que me, haga, me haya hecho fan de, de Serafín. ¿no? Y en el mundo del software libre eh, se funciona con eh, dos paradigmas fundamentales. Uno es libera pronto y fuertemente y otro es libéralo todo. Entonces, bajo ese paradigma, nosotros lo que hemos hecho es estructurarlo en una serie de pasos la, el, la primera fase es una fase más de análisis previo, de tener que ver con la estrategia, cómo, cómo vamos a hacer la, la, la llegada. También con el impacto económico. Hay mucha gente que se plantea eh, cuál es el coste de la transparencia. Yo le plantearía cuál es el coste de la no transparencia. Moody's dice que puede llegar a los 100.000 millones de euros en algunos sectores, pero debemos plantearnos... Eh, como sociedad, ¿cuál es el coste de no ser transparentes? ¿Cuál es el coste para, para nosotros mismos? ¿no? Eh, en el tema de riesgos sociales hay dos aspectos cruciales. Uno es eh, tener una, un plan de contingencias que pueda eh, solucionar eventuales malos usos de la información que publicas si y esto es crucial. Es fundamental tener ese plan de contingencia, saber qué ocurre cuando alguien coge una información que tú has publicado y hace un mal uso, un uso para el cual no estaba previsto, un uso fraudulento, una modificación eh, para, por ejemplo, alterar el precio de las cosas, etc. ¿no? Esto es muy importante. También es muy importante, eh, y de ahí, por ejemplo, eh, la, la, la propuesta a la Unión Europea de que haya una, una licencia única, ...para la reutilización de los datos. Es muy importante que los reutilizadores... Eh, ...tengan una seguridad jurídica absoluta de lo que están haciendo con eh, los datos... ...que están reutilizando y esto es crucial. Si, si este paso no se produce... Eh, ...esa cantidad de islas de, de, mm, jurídicas que se producen alrededor de las licencias... Eh, ...va a ser un impedimento crucial. Y luego... Eh, Volviendo otra vez a, a donde estábamos, eh, es importante publicarlo todo cuanto antes, como esté. ¿Por qué es importante esto? Porque eso va a hacer que los reutilizadores, que no son solo las empresas infomediarias, como bien se apuntaba en la ponencia anterior, en la mesa anterior, sino que los datos son ya y van a ser cada vez más, como la electricidad, como el agua, no solo las empresas eh, de electrodomésticos. Eh, funcionan en base a la electricidad. Todo el mundo funciona en base a electricidad. Unos los utilizarán para el negocio, pero otros los utilizarán para su uso diario o para ganar eficiencia en su propia empresa o incluso eh, para hablar por teléfono, que también es importante. Por eso, el, el hecho de, de publicarlo cuanto antes es, es, es crucial. ¿sí? Y luego, implantar vías bidireccionales para para saber cuáles son esos datos más usados, más importantes, más relevantes. Eh, probablemente el que mejor sabe cuál es lo más relevante es tu propio usuario y por eso eh, aplicar un esquema de opiniones es fundamental. Eh, aprovechar eh, el, el, la opinión de lo, del usuario para mejorar y para darle ese toque de calidad y para inyectar eso que te estás ahorrando en crear un nuevo servicio o, o esa recaudación que estás haciendo o ese incremento de la actividad económica, aprovechar ese dinero para... ...mejorar la calidad... ...de los datos más relevantes para tus usuarios... ...no los más relevantes para ti... ...sino para tus usuarios. Era este, ¿no? para el otro lado. Bueno, nuestra visión del, de... ...cómo acometer este asunto... ...tiene que ver con el trato, eh, tratamiento automatizado... ...no invasivo de los datos... ...y por tanto tener datos en tiempo real. Es muy importante... La parte automatizada y la parte no invasiva, porque si no te tocará luchar con cada de los jefes de servicio de eh, las administraciones públicas, que como sabéis son señores con el diente retorcido que se la saben todas. Que es decir, tú no puedes ir a un señor que tiene responsabilidad sobre una serie de sistemas y decirle «Mire, es que veníamos y tal porque esto de la transparencia, que es que parece que a los políticos puede que les interese y a la sociedad también, que si me deja usted tocarle sus sistemas». Y te dirá, no me toques los sistemas. ¿vale? ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo servicios que ya están implantados y que están funcionando. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ponerte desde la bóvara, extraer los datos con muchísimo cuidado, hacerlo de forma automatizada e independizar de alguna manera ese proceso de publicación de datos de la prestación del servicio. Independizarlo técnicamente, porque ahora veremos y esta es la segunda parte de la propuesta y de nuestra visión, que es muy importante que el Open Data se introduzca como parte del propio procedimiento administrativo. Es crucial que una de las partes de ese procedimiento administrativo sea exponer a la sociedad datos de lo que está ocurriendo realmente. Esto tendrá que ver, y espero que la ley de transparencia vaya en esa dirección, con modificar la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. ¿Por qué? Porque esta ley lo que está diciendo es que para hacer un expediente primero tienes que ser interesado y luego tiene que estar finalizado, tiene que estar terminado. Y esto, en la época que nos ha tocado vivir, pues nada está terminado todo está en constante proceso y todos somos interesados en conocer qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la filosofía de la ley deberá adaptarse al correr de nuestros tiempos. ¿no? Y en ese sentido, creo que esta es la mayor fuente eh, de datos que pueda existir en el sector público y, sobre todo, la más relevante. Y, bueno, eh, por lo demás, eh, dejo que Marc abra el, el turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Eh, me ha encantado que comentaras los ejes de FLOS, de, de liberar pronto, Libera frecuentemente y Libera todo. Y también eh, pasar, que ahora no lo veo, a Alberto, eh, una pregunta para la mesa de transparencia de cuál es el coste para nosotros de no ser transparentes. ¿Eh? Curiosamente, ahora está Alberto, pero bueno, está Jordi, con lo cual... <risa> Eh, empezamos ahora el debate. Eh, yo ahora les haré una pregunta a cada uno de los ponentes para iniciar el debate. Eh, os pido concreción para que después pueda hablar eh, el público. Empezamos por ti, Serafín. Me gustaría saber eh, si habéis calculado, aunque sea aproximadamente, el impacto eh, en el sector privado que pueda derivarse de este decreto. Bueno, esta, esta es la pregunta del millón, ¿no? Um, vamos a ver. Eh, primero una frase en la, con la que resumir la, la aproximación que os he contado. Quizás conocéis lo de las tres R de la, de la ecología. No sé si las conocéis, lo de reduce, recicla y reusa. Bueno, pues digamos que estamos, el ecosistema de la información lo estamos, pues eso, actualizándolo y aplicando las tres R. Estamos queriendo reducir la duplicidad de aplicaciones, queriendo reusar… Dentro de las administraciones del sector público, no solamente administraciones, también fundaciones, empresas, etcétera, el código que se desarrolla y reciclar para que se generen otros productos que pueden ser de interés incluso para el sector privado, que es por donde tú preguntas. Me vais a dejar que me vais a permitir, mejor espero que así sea, decir unas cifras eh, a voleo y no me hago responsable de las cifras, de acuerdo, o sea no son oficiales, pero yo creo que no están muy lejos de las, de las reales, pero como no tengo autorización ni datos reales para contrastarlos. ...pues no, no van a quedar como una estimación. Supongamos que, Rápidamente, supongamos, supongamos que en Gobierno de ...nos gastamos 400 millones en, en, en tics al año, supongamos. Y supongamos haciendo un pareto y para simplificar las cuentas... ...que un 75% se va en mantenimiento y en costes de operación. Me dejáis sacar las cuentas, me liquido 300 millones... ...y me quedan 100 millones. Supongamos que con esta actitud de que parte del código que se genera... ...de las nuevas funciones que se van haciendo se van a cerrar por motivos de seguridad o por la colaboración público-privada o porque ese código, nadie más que el Gobierno vasco lo va a reutilizar, nos quedaría un 50%. Estaríamos hablando de unos 50 millones de, de euros anuales en medios productivos que se, le, se liberarían al sector TIC y sin afectar a los costes presupuestarios del Gobierno vasco. Yo creo que si alguien me puede decir que el plan nacional, si lo multiplicamos en vez de por el número de autonomías, pues por 10, hablamos de 500 millones. Y si ponemos a la Administración General del Estado y sumamos a 700, o si me dejáis, a 1.000 millones de euros inyectados anualmente en productivos, yo creo que esto da para hacer mucho software, para hacer muchos productos y para crear mucho empleo. Y con un software que hoy en día ya está siendo operativo en la Administración Pública y cuyas fuentes hoy en día simplemente están en el cajón. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, la verdad es, la verdad es que sí. <risas> uh, Alberto, uh, sí, sí, no, la verdad es que es impresionante. Uh, iba a comentar antes que no, no, no íbamos a, a tuitear las cifras. <risas> Pero bueno, uh, Alberto, uh, ¿por qué crees que los datos estadísticos con, creo yo, más del 50% de los datos que están abiertos hoy en día? en las plataformas open data yo creo que por lo que comenté anteriormente no eh, venimos de una tradición de más de 40 años trabajando en esto de fabricar datos y porque además la legislación nos obliga a abrir los datos o sea eh, la apertura de datos no es nuevo para nosotros es parte de nuestra naturaleza entonces eh, cuando el producto open data que es incipiente nace eh, lo más fácil es ...publicar lo que ya prácticamente venía publicándose, ¿no? Entonces, eh, al principio una forma sencilla de poner datos a disposición de los ciudadanos... ...en las plataformas Open Data, aunque ya estaba eh, puesta a disposición... ...en las plataformas que tenía los institutos de estadística... ...era reutilizar eh, los datos estadísticos, ¿no? Creo que básicamente eh, es la, la consecuencia. ¿no? Gracias. Uh, María, María Jesús... En vuestra opinión o vuestra experiencia en Zaragoza, eh, dado que el, los reutilizadores siempre se quejan de que faltan datos ciertos, y de hecho sé que en la primera mesa ha salido este tema, eh, y es cierto, eh, ¿qué medidas estáis haciendo, qué estrategias estáis siguiendo para fomentar, eh, abrir más datos? Vale. Muy bien, porque además me da la oportunidad de hacer un comentario a Roberto. Eh, Mm, vuelvo a decir que datos abiertos tiene que estar asociado no solo a reutilización, sino también a transparencia, a participación e interoperabilidad entre las administraciones públicas. Yo me gustaría diferenciar. Entonces, también una estrategia que nos parece muy importante, que lo hemos comentado alguna vez, es la cláusula en los contratos públicos de Open Data. Porque es verdad que se le está exigiendo a la Administración que publique conjuntos de datos en formatos abiertos a la Administración Pública, pero habrá que empezar a hacer también a las empresas. Y estamos encontrándonos que cada vez las Administraciones Públicas externalizamos más servicios. Entonces, cuando se externaliza un servicio, igual que ponemos el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, tenemos que empezar a exigir que esa empresa publique esos datos según unos criterios de datos abiertos. También es cierto, como ha comentado Roberto, pero yo no estoy de acuerdo con él en un aspecto. En la web del Ayuntamiento de Zaragoza se publican más de 100 conjuntos de datos. En la primera página, como he comentado, se muestran los activos de la ciudad. Están publicando más de 6.000 datos sobre temas relacionados con movilidad, medio ambiente, etcétera, etcétera. El mérito no está en quien está aquí en la mesa o quien lleva el portal de Open Data, sino está en los servicios diferentes del Ayuntamiento de Zaragoza que están por la labor de trabajar y facilitar ese acceso a datos abiertos. A veces nos falta que hay que formar y educar y decir que si trabajamos en datos abiertos de una manera, estamos favoreciendo la interoperabilidad con otras administraciones y entre nosotros. Entonces, a veces también nos tenemos que preocupar no solo de publicar conjuntos de datos, sino de formar y educar a la gente de nuestra casa, a otras instituciones. Eh, otro tema muy importante, que ha salido también en la mesa anterior, es tener una metodología y normalizar. Si los datos serán útiles si están enlazados, entonces eh, serán útiles si trabajamos todos en los mismos formatos, con los mismos vocabularios, con las mismas estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, es también un tema de, de formación, igual que he comentado que era importante formar y educar para que la ciudadanía diga, por favor, quiero datos de calidad, tengo ese derecho, etcétera, etcétera. Gracias. Efectivamente, eh, es necesario educar a la ciudadanía para que exija. Si la ciudadanía exige, eh, se romperán muchas de las barreras que tenemos hoy en día. Eh, María, María José, eh, has comentado que, la, que vuestra iniciativa es muy, muy incipiente, muy nueva. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis, cómo promovéis o concienciáis dentro de diferentes departamentos de la Junta para que abran los datos? ...de lo que comentaba María Jesús ahora. A ver, nosotros eh, la iniciativa se partió, eh, se, perdón, se, se, digamos, se formalizó en el Consejo de la Junta y dentro del Consejo de la Junta están también todos los secretarios heráis de las consellerías que son responsables, eh, digamos, operativos de cada una de las consellerías. Fue un acuerdo de todos ellos y, por tanto, partió de, de la propia dirección... El hecho de que tenemos que avanzar en esta línea. Pero después, eh, el día a día nos lleva a que sea un poco un trabajo de formación o de convencimiento en cada uno de los departamentos. Sí que es cierto que eh, se mezclan un poco las dos cuestiones que se comentaban en, en momentos anteriores. Eh, Toda, toda la información que está en los departamentos de la Administración Pública, prácticamente toda, está en un soporte tecnológico. Eh, los sistemas ya poco se gestionan o casi nada. Entonces, eh, toda la información está, eh, sí que esto probablemente no está en un formato todavía que pueda ser reutilizable. Entonces, tenemos que ir convenciendo cada departamento de que nos dejen trabajar con ellos y de que de las bondades de, este, de esta de esta línea de apertura de su negocio hacia, hacia la ciudadanía. Estamos, por ejemplo, ahora trabajando muy de la mano, como comentaba, con algunos departamentos, pero empezando con el ámbito de patrimonio, en el ámbito de cultura, toda la difusión de la información del patrimonio, de la gestión de los bienes de interés, de interés cultural, pues es una de las líneas en las que bueno estamos avanzando ahora. Entonces, es un poco un convencimiento y una... Bueno, un trabajo de cada día, de, de formar y de, de difundir dentro de la propia organización. Y es muy importante el tener algo y tira eh, como efecto tractor para que la gente también se vaya, eh, vaya conociendo un poco lo que lo que es eso. Gracias. Uh, supongo que la necesidad de indicadores que se comentaba antes en la primera mesa ayudaría. A ver, yo creo que hay dos cosas para, que para hay... convencer. Sí, Hay dos cosas que ayudarían mucho y uno es el que tú mencionas ahora, los indicadores, las administraciones públicas. Nos gusta estar arriba siempre en los rankings de, de lo que sea. Otra cuestión que acaba de mencionar también María Jesús y es la normalización y el alineamiento de, de los conjuntos de datos en las distintas iniciativas. El hecho de que todos eh, fuéramos eh, definiendo líneas comunes de publicación de datos que permitieran avanzar en estrategias de comparación entre entre iniciativas diferentes, eh, creo que también nos ayudaría mucho a todos. Gracias. Ah, Roberto, dado que tú eres el único representante de una empresa, digamos, eh, privada, ¿crees que la apertura de datos debe ceñirse solo al sector público, tan, tal como comentaba antes eh, Alberto Abella en la mesa inicial? O sea, ¿deberían las empresas privadas bueno, yo abrir datos? Que... ¿Tiene sentido o no? No sé. Bueno, sí tiene sentido y, y, de hecho, ya se publican muchísimos datos del sector privado, precisamente a través de, de los órganos reguladores. Por ejemplo, antes estaba aquí la persona de la CMT, ¿no? Eh, digo, en el sector concreto, por ejemplo, en el que opera Telefónica, pues ya hay muchísimos datos que se exponen, ¿no? Quizá fuera eh, interesante pedirle más datos a las entidades públicas de las entidades privadas. Yo creo que eso sí podría tener eh, mucho sentido, ¿no? Pedirle a las entidades privadas que publiquen sus datos, pues bueno, más allá de la obligación legal que puedan tener de, de, de, ser, de, de exponer esos datos, no creo que se pueda hacer mucho más allá. Hay empresas que sí comprenden que el ser transparentes con sus propios datos es un beneficio eh, de mercado, quiero decir, les da un posicionamiento el hecho de que… Eh, los y, clientes. Y entiendo sepan. también de prestigio, quizá, ¿no? Sí, bueno, más allá de la responsabilidad social corporativa, que esto es más de prestigio, ¿no? Pero sí un posicionamiento, digamos, de mercado. Saber, por ejemplo, cuáles son sus planes de futuro, los publican, eh, eh, qué estrategias están siguiendo. Eso hace que eh, ganen confianza los inversores, pero también los clientes, que se, saben por dónde vas a, a seguir trabajando. ¿no? Eh, yo creo que hay esas dos, esas dos eh, líneas de trabajo. Una, que las empresas se conciencien de que ser transparente es bueno para ellos para operar en los mercados, para eh, operar naturalmente con sus, con sus clientes y para hacer, hacerse más atractivo a sus inversores. Y, por otro lado, creo que sí que es muy importante pues cosas como eh, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CMT… Bueno, existen un montón de, de entidades públicas eh, que regulan, la Comisión de la Competencia, etcétera bueno, pues que deberían publicar sus, sus informes porque, bueno, no solo, como decía antes, no solo están interesados eh, las otras instituciones, sino nosotros como ciudadanos estamos muy interesados, somos los mayores interesados en que la economía vaya bien, en que las empresas privadas vayan bien, en que las entidades públicas vayan bien, ¿no? Somos los máximos interesados. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho mucho de menos, eh, bueno, la comisión de la competencia esta debería ser el... En vez de leerte el periódico, deberías leerte los informes de esta gente, porque son mucho más fiables. ¿no? Pero claro, como no nos publican, pues nos tenemos que leer el periódico. Y esto a veces es un problema. ¿no? Gracias. Uh, ahora es el turno de, de vosotros. Uh, tenemos media hora escasa uh, para debatir lo que queráis. Aquí delante o ahí detrás. Por favor, indicar el nombre. Vuestro nombre, claro. Gracias. Uh, mi nombre es Soraya Paniagua. Tengo un blog y escribo de cosas. Se llama sorayapaniagua.com. Eh, um, mejor te levantas si no te ven. Vale, gracias. Um, tenía una pregunta muy concreta. es En la estrategia que están desarrollando, ¿han pensado ustedes en hablar con la comunidad de desarrolladores? que son al fin y al cabo la comunidad que va a generar riqueza en torno a la apertura de datos. Si los tienen identificados en sus respectivos territorios, si han hablado con ellos para decirles qué datos queréis, qué aplicaciones queréis crear, uh, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo muy importante y es que al final son los desarrolladores los que van a generar aplicaciones y al final es, es el, el ciudadano también, quien tiene muchas cosas que decir, si le han preguntado al ciudadano a través de sus respectivas plataformas públicas qué tipos de datos quieren. Gracias. Hola. Eh, sí, eh, es muy importante tener una relación con la comunidad de desarrolladores. Nosotros, por ejemplo, eh, lo que hacemos es tener una consulta que está abierta, donde nos dicen qué conjuntos de datos quieren que publiquemos y también nos dicen qué aplicaciones serían interesantes a desarrollar. Luego, también estamos hablando con ellos sobre el tema de cómo publicamos los conjuntos de datos. Pues, si es interesante, y lo lanzo ya, si es interesante publicar los conjuntos de datos de un Sparkle o no es, etcétera, etcétera. Eh, luego, también estamos eh, con ellos hablando de establecer jornadas... ...para dinamizar todo lo que sería y sensibilizar en el tema de Open Data... ...y hemos llegado a un acuerdo tácito pero no escrito... ...en el que nosotros no desarrollamos aplicaciones para móviles... ...sino que publicamos conjuntos de datos... ...y ellos desarrollan aplicaciones para móviles desde el 2010... ...entonces cada vez que nos viene pues un evento fiestas del Pilar... ...o temas de agua o de gestión del agua, etcétera, etcétera... Eh, ...constantemente estamos hablando con ellos... Y tengo que decir que a veces no lo hacemos nosotros directamente, sino que buscamos a veces interlocutores que son más, uh, más afines. Nos, yo solo pongo un ejemplo. Publicamos la primera página de la web en eh, lo que serían los activos de la ciudad y preguntábamos que nos dijeran qué opinaban. ...pues casi no hubo muchas opiniones, hubo un porcentaje pequeño... ...en cambio a través de unos interlocutores pues nos llegaron más sugerencias... ...entonces a veces es mejor la relación con los desarrolladores... ...a través de interlocutores que son los más activos de la ciudad. Eh, a mí me gusta la pregunta medias, por decirlo así, ¿no? Porque creo que nos olvidamos de los porcentajes que se presentaron al principio... ¿no? ...y es que nuestros principales clientes no necesariamente son desarrolladores... Eh, ...asociar infomediarios a desarrolladores creo que es un poco eh, pobre o sesgado, ¿no? Hay muchos infomediarios, entonces a mí me gusta utilizar mucho la palabra usuarios, ¿no? Eh, nosotros tenemos muchísimos usuarios que no son desarrolladores y que necesitan datos. En ese sentido, tener una relación directa con los usuarios de nuestra información... ...que son a veces usuarios infomediarios para otras empresas... Eh, ...o para la propia administración pública es importante, ¿no? Tener una relación directa con los usuarios, no solo desarrolladores, es clave, ¿no? eh, En ese sentido, sobre todo eh, en el esquimita ese que publicamos, eh, que, que presenté... Eh, ...cuando pr presentamos el tema de los, de los macrodatos, eh, es verdad que el volumen de producción... ...de información que est estadística que podemos realizar es brutal, ¿no? Lo que hacemos generalmente es simplificar el volumen para que en la web eh, la cosa sea más o menos usable. Pero sí es verdad que muchas empresas eh, intermediarias necesitan otro tipo de información y tener un face to face con ellos es importante para producir información, o que subimos a la web o que servimos mediante consultas específicas. ¿no? Y también es interesante eh, el tema, y ahí enlazo con lo que estaba planteando la gente de Telefónica, el tema de devolver valor a las empresas que te ofrecen información. Nosotros, por ejemplo, eh, eh, a través de las encuestas de, de hoteles o de apartamentos, que las hacemos en sal todos los meses... Eh, se salen en espacio y en tiempo, ¿no? preguntamos todos los días a todos los hoteles de Canarias, eh, le volvemos información de sus índices de ocupación hotelera, de la propia, del propio hotel, eh, que es privado, eso no lo podemos publicar, evidentemente, es información de la, de la empresa o del establecimiento, en un mapa comparativo con los índices de ocupación hotelera, rentabilidad, eh, repar, ADR, de los, los hoteles de su zona ¿no? y de su categoría. Eso mmm, provoca un, un, una instrumentalización interesante de la información. ¿no? Y yo creo que es interesante eh, identificar otros usuarios, ¿no? otros usuarios que no son necesariamente desarrolladores y que le dan bastante valor in, eh, a la información que se produce. Antes estábamos comentando, por ejemplo, la compañía cervecera de Canarias eh, planifica su producción de cerveza negra con los datos que no ofrecemos del número de turistas en función de nacionalidad, ¿no? Porque hay nacionalidades que prefieren cerveza negra, frente a otra, ¿no? Entonces, eso genera valores económicos que no se convierten en ningún tipo de aplicación, pero que es interesante también tenerlo en el count. Gracias. Uh, ¿Más preguntas? Hola. Soy Mónica Caballo, soy documentalista. Solo quería al hilo de lo que ha comentado la pregunta última que se ha realizado. Quería a mi vez preguntar qué relación se está teniendo con la comunidad de profesionales de gestión de la información, archiveros, documentalistas. Nos dedicamos a organizar toda esa documentación para hacerla recuperable, para describirla con métodos técnicos... Y simplemente preguntar un poco eso, la relación que hay con colegios profesionales, asociaciones, puesto que creo que para encontrar esa información es básico describirla con métodos profesionales. Gracias. Okay. María brevemente. Brevemente, brevemente. Es importantísimo. Eh, dentro de lo que es la gestión del portal de Open Data, el, existe el, el perfil de gestor de la información y nosotros tenemos convenios con la, lo que es el, la diplomatura de documentación de la, de la Universidad de Zaragoza. Estamos trabajando constantemente con ellos para vocabularios, estructuras y descripción semántica de los datos. Gracias. Gracias. Eh... Sí. Eh, nosotros también en ese sentido eh, hemos apostado por intentar identificar diferentes tipos de eh, catálogos que podemos utilizar, desde Dublin Core hasta Decat y, y otros tantos, ¿no? eh, para incorporarlo en el proceso de producción. Para nosotros la metadocumentación no debe ser un proceso al final de la elaboración del dataset, sino el propio proceso de industrialización de la producción del dato, hay otro proceso paralelo de industrialización del metadato. ¿no? De tal manera que desde los servicios de producción, eh, cuando salga el producto, salga el dato y el metadato. Entonces, ahí la cooperación con los compañeros que nos aportan información de metadocumentación es clave. De hecho, nosotros tenemos 80 metadatos. Cada dataset lleva mm, incorporado 80 metadatos, unos públicos y otros privados. Bueno, para nosotros también es fundamental la colaboración de todo el ámbito de los profesionales de la gestión documental. Estamos, estamos iniciando ahora un proyecto paralelo a este, que es toda la gestión y clasificación del documento electrónico, en el que obviamente no podríamos avanzar sin toda esa sin todo ese conocimiento tan avanzado que se tiene del documento, del metadato, de la clasificación, incluso de la estructuración funcional de la propia Administración Pública. Todo eso eh, va a estar alineado, eh, no, no ahora, pero sí en este proyecto que empezamos ahora, junto con, con el ámbito de los archivos, de, de ordenación y clasificación de todo el documento y de la información administrativa, y, y no solo administrativa, sino de patrimonio, información documental. Gracias. ¿Más preguntas? Por ahí detrás. Juan. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Era una pregunta relacionada con la, con la inicial. Y quería preguntar a la responsable de, de Zaragoza. Cuando hablaba de llegar a los desarrolladores y hablaba de interlocutores, ¿a qué te refieres cuando hablas de interlocutores? Porque creemos que efectivamente Llegar a esos nuevos nichos que están utilizando la información es muy importante. Salir de los tradicionales empresarios infomediarios. ¿Qué hacéis o cómo? pongo un ejemplo de que es un interlocutor, no sé si es una asociación, no sé si es... Eh, no sé lo que es, para que, para, que, para que esas demandas os llegaban mejor canalizadas a través de ellas. Gracias. Me resulta un poco difícil, pero... Eh... Son aquellas personas, Zaragoza es pequeña y nos conocemos todos, ¿no?, que son muy respetados por los desarrolladores y que no tienen el gorro del Ayuntamiento de Zaragoza. A veces llevar un gorro de una institución te dificulta la conexión. Entonces, son gente que tiene un peso en las redes sociales o que son proactivos de todo lo que sería fomentar la, la transparencia y, con nombres y apellidos, la verdad, porque es que los, nos conocemos, son nombres y apellidos. No sé si te he contestado. A medias, pues es eso. Eh, quería, quería aquí comentar una cuestión al hilo de lo que decíamos ahora de los interlocutores. Eh, y desde una Administración autonómica quería decir que tenemos también otro interlocutor fundamental en este ámbito de la reutilización. Hablamos de las empresas, de la sociedad, pero también el resto de las Administraciones. Eh, uno de nuestros mayores clientes de reutilización de información es la administración local. Eh, comentaba antes al principio con, con Jesús, eh, bueno, un poco la importancia que tiene, por ejemplo, la información de carácter territorial que se, que se gestiona en una administración pública. En la administración pública autonómica se genera una cantidad ingente de información que es muy importante para ser consumida directamente por la, por la Administración local y que además ayuda y reduce costes en la tramitación de la Administración local y genera, genera más eficiencia. Y al revés, también desde la propia Administración local hacia la Administración autonómica. Yo creo que es un ámbito del que nunca hablamos en este contexto, pero que también la reutilización dentro de las propias Administraciones es fundamental. Gracias. ¿Más preguntas? Oscar Corcho, de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha hablado, se ha hablado antes de, de una mesa de normalización, de la necesidad de, de acordar algunos tipos de vocabularios para publicar los datos, e incluso de, de acordar los datos que se deberían publicar en, eh, por distintas administraciones. ¿Quién creéis que debería liderar ese tipo de cosas? ¿Cuál es el tamaño que creéis que tiene ese tipo de mesas de normalización? ¿Cuál, cuál creéis que es la mejor forma de hacerlo? Uh, bueno, si quieres contesto yo mismo y así brevemente, uh, personalmente me es igual quien lidere, mientras alguien lidere. ¿Vale? Que en ese momento um, no lo veo claro. A mí personalmente me gustaría que liderara, digamos, desde la Comisión Europea vaya bajando hasta hasta hasta el nivel más local, si hace falta. ¿Vale? Pero que haya un claro liderazgo. Oye, ¿esto de la normalización no es de AENOR o esto? Es una, pre es una pregunta, ¿eh? Sí, creo que eh, desde mi punto de vista a nivel estatal sería interesante tener eh, modelo tipo Reino Unido, eh, productos que nos normalicen, por decirlo así. También creo que es interesante rescatar lo que dice la ley y el papel que le asigna a los compañeros del INE en la, en la parte de normalización de catálogos, que nos olvidamos y lo dice la ley, eh, dentro de la ley de administración electrónica, asigna ese papel a, a ellos. Y sí creo que después sería interesante tener espacios sectoriales de normalización. En ese sentido, pues llevamos algún tiempo conspirando pues INE y algunas comunidades autónomas eh, e intentar sentarnos para normalizar y sistematizar y facilitar la inter interoperabilidad de la producción estadística del Estado. Creo que, que eso va a ser importante y clave. ¿no? O sea, que los diferentes institutos y que los ministerios y que el INE, cuando produzcamos, produzcamos de tal manera que sea reutilizable de forma genérica. Más preguntas súper breves. Nos quedan diez minutos. Aquí había una pregunta también aquí abajo. buenas eh, Alberto Gómez, de Knowledge. Muy relacionado con la pregunta anterior. Eh, vemos distintas iniciativas que distintas comunidades o municipios van desarrollando por sí mismas. Hay un plan director que venga desde la Unión Europea o nacional, que coordine, que diga pues todos los municipios van a publicar este tipo de datos, estos estándares para que todos sean interoperables entre ellos de alguna manera, para que todo sea al final un ecosistema de, de linked data que se pueda reutilizar adecuadamente. Gracias. Eh, yo creo que esto igual te lo respondería mejor, Juan, que está delante tuyo, ¿no? pero eh, para ello está la, precisamente eh, en la, la agenda digital para empezar, digamos, a a encauzar un poco las iniciativas en este sentido a nivel europeo. Aún queda. Pero... Por aquí. No, ahí. Sí, yo he escrito un momento que me he perdido. Yo lo siento. Primero, por la normativa que entra en otra mesa, porque de acuerdo con, con la Carta de Niza, el derecho a la información es un derecho fundamental y está incorporado al Tratado de Lisboa. Eso no quiere decir que Telefónica tenga acceso a los datos que yo manejo en una negociación con distintos proveedores hasta que no cierre el expediente. Y eso no quiere decir que todo el mundo sea interesado en un procedimiento administrativo porque hay también unos derechos orgánicos de intimidad. Y tampoco quiere decir que mis dictámenes de letra los van a dar libremente un despacho que luego va a ir contra mí en un contencioso administrativo. O sea, que una cosa es que todo el mundo tenga derecho a la información y que estemos hablando de open data, de transparencia, y otra cosa es de que trabajemos sin tasa para el sector privado, y además específico. Y yo ahí ya me estaba confundiendo un poco. Si ponemos tasa y producimos, y nos retribuyen en función también de la propiedad intelectual y a quién producimos, pues entonces va a ser estupendo. Pero una cosa es open data, la transparencia, y otra cosa es el que la administración esté trabajando sectorial o segmentalmente para determinados grupos interesados por lo menos con tasa si me sacáis de las dudas porque yo me, me, ha habido un momento que me estaba confundiendo con el soft, que yo lo comparo a los dictámenes y a los estudios de letrados y este tipo de cosas o con el que todo es interesado Bueno, mi opinión al respecto es que todos estamos interesados en que la transparencia sea máxima y radical. Quiero decir, todo el mundo como sociedad, independientemente de que seas una entidad privada o pública. Además de esto, evidentemente en este país existe una agencia de protección de datos, existe una ley de protección de datos, existe una ley de propiedad intelectual que regula cómo, cómo se tienen que eh, disponer o cómo se pueden publicar eh, lo que está sujeto a propiedad intelectual. Los datos, por cierto, no lo están. Quiero decir, que existe una serie de normativas. Cuando yo digo hay que incorporar en el procedimiento administrativo de serie, o sea, por defecto, eh, el Open Data, me refiero a esto. Me refiero a que tendrá que haber un proceso de anonimización en el momento adecuado. Y eso supone revisar eh, una ley que es de 1992. El, los temas de Open Data datan de hace años. Quiero decir... Creo que es el momento, con el impulso que se está dando con la ley de transparencia, de revisar todo esto. No estoy diciendo, por supuesto, que haya que soltar todos los datos sin control, eh, actuar sectorialmente, facilitar a no sé qué sector que se aproveche de otro sector. Eh, no estoy hablando de esto, obviamente. No sé si te aclara eh, mi posición, pero creo que como sociedad es muy importante, y repito, Moody's ha cifrado en un una cantidad austena de dinero el coste de la no transparencia. Yo creo que esto nos tendría que enseñar algo. Más preguntas por este lado de aquí. Hola, eh, José Norberto Mazón de la Universidad de Alicante. Yo Dentro de este escenario de Open Data, eh, lo que sí que veo es la heterogeneidad ¿no? de los consumidores de, de datos. ¿no? Y eso, claro, lo que implica es que eh, bueno se use la información para, o los datos para distinto fin, distinta finalidad. Por lo tanto, la calidad que cada uno de los usuarios o tipologías de usuarios necesita es diferente. ¿no? Esto implica un esfuerzo en cuanto a esta calidad. Yo Mi pregunta iba un poco por el esfuerzo. Eh, qué veis que percibís en estas estrategias de Open Data... ...que habéis presentado en cuanto a la calidad de datos... ...el aseguramiento de esa calidad. En la política de datos abiertos de una institución... ...es importantísimo identificar, definir y analizar... ...los diferentes usuarios que vamos a tener. En un principio es verdad que pensábamos en los reutilizadores... ...y luego nos hemos dado cuenta que un cliente... ...somos la propia institución... ...es otras instituciones, el periodismo de datos... ...que ha salido en la mesa anterior, la ciudadanía... ...es decir, la ciudadanía que quiere transparencia... ...o empresas eh, no desarrolladores... ...que quieren combinar datos para saber la situación... ...o, los, o conocer eh, qué se mueve en su ciudad... ...entonces ese es un trabajo que hay que hacer... ...definir, identificar en qué usuarios tienes... ir trabajando, es, es fundamental... ...y son distintos... Sus necesidades son distintas. Unos necesitan conjuntos de datos en formatos abiertos. Otros necesitan herramientas para visualizar y combinar los datos. Otros necesitan formación para saber que tienen unos derechos y que pueden exigir datos de calidad, etcétera. Pero es importantísimo no quedarnos solo con un cliente. Eh, Enlazándolo con lo que dice María Jesús, comentaros una vez más lo que os he comentado al principio, el decálogo de medidas Open Data que deben cumplir, Cualquier administración para abrir los datos, que además está colgado en, en Genos, que estaba por aquí alguien de Genos. ¿Vale? Eh, te lo digo porque allí verás exactamente qué hay que cumplir. En un, en, ya sé que quizá queda un poco ideal, pero es que es, es aquello. En función, de, en función de lo que hay allí, digamos que ya sale el dato de calidad. Sí. Sí, rápidamente. Yo creo que, eh, junto al, a la cuestión de la calidad, también hay que abrir un punto que es el derecho de acceso de la información que tiene la Administración pública sobre mí y que no es pública. O sea, mi derecho como empresa o como persona a poder reutilizar la información que tiene la Administración sobre mí. ¿no? Yo creo que es un debate importante eh, en derecho de reutilización de la información. ¿vale? Eh, las preguntas ya. Esta y aquella y punto. Gracias. Miguel Suirax, Vamos a ver, eh, acabas de mencionar parte de la pregunta que te iba a hacer, que es con respecto al decálogo, que está colgado en Genos, has dicho, y el complemento de la pregunta que te tenía es, ¿qué vida va a tener o qué, cuál es el futuro, cómo se va a desarrollar este decálogo desde tu punto de vista? ¿Cómo se va Gracias. a desarrollar? En principio está desarrollado ya. Es, es, es, Otra es, digamos, cosa es que haya modificaciones... A lo largo del tiempo. Seguro que habrá, porque este mundo es muy nuevo y siempre sí. hay que retocarlo. Pero la gracia de este decálogo es que hay un montón de administraciones públicas, que esperemos que haya más, ¿Vale? eh, por ejemplo, la Junta, ¿Vale? eh, y otras eh, empresas eh, del, del mundo de Open Data y organizaciones eh, empresariales o no. Digamos que es un resultado de, un, de una reflexión, sí, sí. de una larga reflexión. O sea, no te digo que no haya cambios porque seguro que habrá, pero que tampoco está mal lo que hay. En definitiva es un elemento vivo. Ahí sí, quería... sí, sí, sí, por supuesto. Sí, gracias. ...Marc, está vivo y lo que animamos es que haya muchas participaciones... ...es decir, que cuantas más participaciones más nos vamos a enriquecer todos. Solo una cosita que si no me quedo un poco... ...cuando hablábamos de un organismo que velara por las estructuras... ...y los estándares, es justo mencionar al W3C, ¿vale? El W3C nos ha ayudado a todos porque eh, tiene una, un trabajo de estandarización... ...importante, crea un, ha creado un repositorio de vocabularios y estructuras... Yo ya sabéis que suelo defender el W3C como intermediario porque creo que es el maestro. Toda razón, ¿eh? mis disculpas a Carlos que está por aquí. Y eh, falta. Sí, eh, Javier López, Universidad de Zaragoza. Gracias, Marc. ¿Me permites decir una cosa? Como último Pero, público, por lo... como último público vale. dar gracias a los ponentes por sus presentaciones, han sido muy interesantes. Eh, quiero hacer una pregunta sobre algo que tanto María, José, eh, María Jesús como María José... Que han, han hablado, lo ha salido en sus, en sus presentaciones respectivas, que han hablado de los usuarios internos. Hasta ahora estamos un poco colocando como el producto estrella el portal de datos abiertos o el portal de Open Data, cuyo principal usuario es el ciudadano. Eh, ahí os estáis considerando en vuestras estrategias desarrollar simplemente portales de datos para las intranets de las administraciones públicas, precisamente para que, haya más transparencia interna dentro de la administración, teniendo en cuenta además de que en esos portales puede haber datos que por su propia naturaleza pueden ser abiertos dentro de ese entorno, pero no pueden ser accesibles desde el exterior. Gracias. Contesto, eh, que sí. Eh... El, el usuario interno es evidentemente uno de los eh, mayores consumidores, o debe ser el mayor consumidor, y él va a consumir la información, a lo mejor no de la misma manera que el usuario externo, junto con los portes. Y también se mencionó en la mesa anterior donde se publican datos, también se tienen que publicar servicios que puedan eh, facilitar información para la labor que un determinado departamento puede ejecutar. Eh, ahí se junta también con el ámbito de la interoperabilidad. Tenemos algún portal interno orientado a la interoperabilidad en la, consulta, en la consulta del dato, si restringido a un procedimiento y a una autorización pertinente para la consulta del dato. Pero si hay una estrategia de consulta hacia adentro de, interna y... Igual que se mencionaba antes, los clientes son distintos, las necesidades son distintas, pero es un cliente más dentro de la Intranet. Hola, eh, hola Javier. Eh, sí, eh, gestión de eficiente y ahorro de costes, uh -huh. pero una única metodología de trabajo. Dato único, dato accesible, dato georreferenciado, dato descrito semánticamente, dato compartido. Y depende en qué sitio estás... Verás un número de datos, estarán anonimizados, no estarán anonimizados, etcétera, etcétera. Pero solo tener un entorno, porque si repites el dato, que caído. Me gustaría resaltar, y porque se me olvidó antes y también quería decirlo, la importancia de que el dato esté en un único sitio, en el origen. Los demás ya, verán cómo lo, ya veremos cómo lo consumen, pero eh, que todo el mundo consuma el dato del origen garantiza calidad. Porque la información se genera bien si la necesitas para algo y, y es ahí donde se suele generar con calidad. Bueno, eh, estamos ya fuera de tiempo. En plan resumen, solo muy brevemente eh, comentaros eh, varias cosas. Recordaros el ámbito de la oferta que hemos ampliado la definición de Open Data, ¿no? con el Open Apps. También se ha comentado eh, los departamentos de estadísticos como fábrica de de datos, ¿no? Como, y además la industrialización de la creación de datos, y además con una pirámide bastante interesante. Eh, María Jesús también nos ha hablado muy bastante del tema de la sensibilización. Es muy importante llevar los datos a la sociedad, que la sociedad sepa diferenciar, por ejemplo, si nos viene una noticia en un periódico lleno de datos, que sepa discernir qué información hay detrás de ese gráfico, que no siempre pasa esto. Uh, felicitar una vez más a la iniciativa de la Junta. Bienvenido al club. Y uh, en el caso de, de Roberto, uh, me he quedado con esto de que los datos serán uh, como la electricidad, una nueva commodity. Esperemos que sea así. Antes de acabar, recordaros que tenéis esta encuesta que tenéis que mm, rellenar. Creo que si no, no tendréis comida. Y, y aparte de eso, pues... Uh, a agradecer a mis ponentes de esta mesa pues su participación y a la organización por invitarnos aquí. Gracias.